¡Hola! Te invito a reflexionar sobre los usos que una biblioteca puede darle a un canal de YouTube. Imagina tu canal como una caja llena de posibilidades para dar a conocer tu biblioteca y sus servicios a todo el mundo. YouTube es una de las redes sociales más consultadas a nivel mundial podés promocionar entre los suscriptores las actividades de la biblioteca y realizar tutoriales sobre el uso de los distintos recursos. ¿Se te ocurren otros usos? Deja tu comentario debajo del video. En los siguientes videos te mostraré las herramientas que utilizo. Además, compartiré algunos consejos para el armado de tus videos. ¡Hasta pronto!